Uh, hola que tal mis amigos y sean bienvenidos a este tutorial el evento número 59 el cual se ha encontrado por más de dos horas bugueado, pero bueno ya está disponible el evento así que para mi mala suerte pasé más de dos horas buscando el evento y toda la situación pero al rato de la hora sí pude encontrar el bendito evento y todo lo demás así que aquí traigo el evento bugueado porque se bugueó e inclusive la zona es un poquito difícil de acceder entonces vamos a hacer esto y como ustedes saben se encuentran en las entrañas de la cripta el evento este número 59 y ojalá nos den cosas de la liga de combate nuestra amiguita crónica vamos a ver tenemos que irnos completamente largos ya saben que siempre va a ser así, en todos los eventos de la cripta, casi en la gran mayoría Me atrevo a decir que en el más del 70% de los eventos son debajo de las cuevas Y bueno, aquí está Goro, Cam Goro Campeón descansando en su trono Tenemos que ir hacia la izquierda Seguimos completamente largo de Goro Campeón, coño Luego de aquí, del otro Goro que está aquí, seguimos a la derecha es un poquito difícil acceder, pero no imposible. Y luego seguimos de eso, subimos aquí, bla, bla, aquí a la izquierda. Aquí encontramos a mí, tenemos por aquí a la derecha. Y seguimos completamente nuestro camino largo. Y aquí sí es importante la decisión que tenemos porque es a la izquierda. Tenemos que subir el bendito ascensor. Para encontrar el cofre sabroso de Crónica. Chronica. Ojalá nos den cosas de la Liga de Combate, ¿no? Y entiendo que estas no van a ser muchas cosas que nos vayan a dar porque ya han soltado casi la gran mayoría de, de premios de la Liga de Combate. Entonces, vamos a ver. Subimos al ascensor y aquí nos vamos a encontrar en el templo el cofre de crónica. O oh, sí. Vamos a ver qué nos van a dar en esta ocasión. ¿Qué nos va a dar crónica en esta ocasión? Holy shit. Oh, Dios mío nos da un Brutality de Cetrión que no me lo esperaba eh, un Brutality de Kotal Khan, que tampoco me lo esperaba si nos ha dado cosas en la Liga de Combate definitivamente y también eh, un brazo de Jackie de Jax Briggs de Jax y también un no sé qué cosa sea eso de, de Cetrión. no me gusta mucho Cetrión, pero bueno también un hueso de Cassie Cage y también una bandana de Liu Kang entonces solo estas han sido las recompensas el día de hoy, espero que el video en serio les haya gustado muchísimo, no olviden comentar y suscribirse. Hasta la próxima.